Oh, yeah. ¡No están disparando aquí, mi padre! ¡No están disparando con ametralladoras, con pistolas los colectivos de la primera. Nos están matando aquí! nos están matando! nos están matando en este mierda aquí! ¡Pásenla, por favor! ¡No están jodiendo a todos! ¡Maldita sea, weón! ¡Maldito gobierno, hijo de puta! Pásen la ayuda que nos están matando estos malditos aquí. Vi, por favor, ten mucho cuidado porque allá andan unos malditos chavistas, le andan metiendo tiros a todo el mundo y mataron a uno de los muchachos de la 15, marico. Lo acabo de ver morir, huevón, lo acabo de ver morir, chamo, ¿Qué arrecho?